En Laika creemos en las buenas acciones, en aquellas que transforman vidas peludas. Hoy somos más y más los que estamos dispuestos a cambiar la historia de muchos peludos sin hogar. Gracias a ti, porque junto con Ganador, los platos de comida de estos valientes guerreros están llenos de alimento y esperanza. Hola, mi nombre es Susy Delgado, yo soy la directora de la Fundación Milagrinos, somos un hogar que fue creado hace ocho años con el fin de rescatar, rehabilitar y darle una nueva oportunidad a todos los perritos que han sido abandonados o maltratados. Somos un equipo de siete personas comprometidas con el bienestar de los animalitos, trabajamos aquí siempre pues para cuidarlos, para rehabilitarlos como les decía, entonces pues nada, primero darle las gracias a Laika por traer esta enorme oportunidad a nuestra manada, a Ganador por traer esta comida de calidad a nuestros perritos, sabemos que va a ser de gran provecho, va a mejorar su salud y pues obviamente vamos a tener comida para muchos días. Quiero dar las gracias a Laika y a la Fundación Milagrinos Asusi por esta oportunidad de conocerlos y contribuir con esta labor tan hermosa de cuidar a los animalitos que hoy tienen tantas necesidades, necesitamos personas como ellos comprometidas con esta labor y van a contar con nosotros que somos una empresa que está llegando hoy a Colombia a ofrecer nuestras marcas. Y no solamente queremos llegar a Colombia a ofrecer nuestras marcas, sino también queremos ofrecer nuestra ayuda. Este es un tema que nos toca a todos atender. Y bueno, para eso estamos aquí, para darnos la mano, para atender la mano, para eso somos amigos. Y pues encuentranos el en Laika como ganador, ganador premium y top choice. Pruébanos, solo pruébanos, amor incondicional, somos una gran familia. Muchas gracias Colombia, gracias Laika y gracias Milagrinos por esta gran oportunidad.